Bueno, y estamos aquí con Carolina Gómez de Shima, evidentemente de Shima, eh, de Kekis. Kekis Pasteles Japoneses, hola, buenas tardes a todos. Eh, contarles un poco sobre los productos, son los pasteles de carne y verduras japoneses, una receta de mi abuelita que es una, pues fue una japonesa que llegó en la tercera inmigración aquí a Colombia. Eh, pues nos pueden ubicar a través de Facebook, mi Facebook personal por ahora, eh, Carolina Gómez Teshima Y nos pueden encontrar tra a través de mi número celular 300-658-2452 Repítelo 300-658-2452 Bueno Carolina, hagamos una cosa Vamos a invitar a la gente para que vengan a comer aquí kekis, pasteles japoneses Están súper invitados todos esta tarde Para que vengan a probar los deliciosos kekis pasteles japoneses Hoy y mañana, ¿no? Hoy y mañana, todo el día nos pueden acompañar Los esperamos Bueno, está, parece que está todo muy rico Vamos a ver